grabando bueno no he limpiado la lente yo creo que estará limpio no he limpiado la lente ya veremos bueno pues aquí tenemos la poderosa eh, en principio va a quedar así para ultra Bike. creo que no le voy a modificar nada en principio va a quedar así quizás quizás le quite algún sensor quizás le quite algún sensor para ahorrar peso los sensores de velocidad y de cadencia quizás se los quite para para ahorrar peso lo que se pueda porque al final yo ya se de sobra como voy de cadencia no va muy bien para entrenar y para ajustarte y aprender, ¿no? Y ir muy regulado la, la, el sensor de cadencia, pero, pero al final en, en la práctica sabemos cómo vamos, ¿no? Va a quedar así. Eh, aquí vamos a llevar lo que es las herramientas, que es una cámara, todo el tema de eh, patillas de cambio, eh, elabones rápidos, el alicate, no sé si lo voy a tener que llevar o no, ¿verdad? los alicates por ahorrarme peso. Nadie lleva, eh, pero ya veremos si llevo los alicates o no. Y bueno, básicamente va a ser eso, eh, lo que es herramienta de desmontaje rápido, lo que es eh, multiherramienta, eh, que la llevamos ahí con alguna llave adicional, que es la misma, pero voy más rápido y la manejo mejor si voy con, eh, con la llave ahí en suelta, pero lógicamente en carrera no vamos a llevarla ahí en suelta, iremos solo con la multiherramienta. Bombonas no voy a llevar porque en principio no sé si voy a ir tubelizado o no, de momento no voy tubelizado, voy con cámara... Son 200 gramos y el tubelé son 80 gramos... Si lo pones bien, que lleve cantidad... Eh, se te quedan 60 dando vueltas... Y 20 que se quedan pegados en la cámara... En la cubierta... Entonces son 80 gramos... O sea, me ahorro 120 gramos si voy tubelizado... Pero luego a la hora de cambiar... Mucho más rato... Porque suelta toda la pringue... Entonces es mucho más rápido... Cambiar... Eh, cambiar que tu... Que cambiar cámara quitar una y poner otra que, que tubularizar luego lo bueno que tiene es que si llevas las cámaras siempre puedo ir reparando cámaras pinchadas en cambio si solo vas tubelizado solo tienes una cámara, la que va de repuesto ¿sabes? si esa la rajas o algo ya no hay más cámaras en cambio ahora llevas tres ¿sabes? llevo la de repuesto, más una en una cubierta más otra en otra cubierta en otra rueda, entonces al final llevas tres cámaras con tres cámaras reparando con parches puedes hacer de aquí a Madrid, ¿sabes? Eh, bueno, ya está. Esto depende cómo estemos de climatología. Llevaré lo que es el guardabarros para que no me venga todo el agua a la cara. Eh, pero eso ya lo veremos. Va a depender de cómo estemos de de tiempo, de climatología. La bomba va siempre, súper atada, no se puede caer bajo ningún concepto. Atada, precinta con cinta y todo. Eh, entonces, bueno, va bien. Eh, ¿Qué más? Eh, bueno, GPS habrá que llevarlo. Aquí llevaré. Eh, lo que es el banco de, banco de carga para ir cargando el GPS vale, para por si acaso porque si no seguramente no me va a aguantar y aquí llevaremos lo que es buff, buff pañuelos eh, esto es la funda de la cámara el papel de la cámara para limpiarla y básicamente aquí lo que vamos a llevar es eso, buff pañuelos y impermeable, impermeable que se obliga en la organización Vale, eh, ¿qué más? Ya está, silbato lo llevamos aquí, siempre va aquí, siempre lo llevo aquí, silbato de emergencia, creo que lo piden, la organización, y luego llevaremos pues aquí el foco fuerte, que hoy no lo he traído porque voy de día, para aquí llevaremos el foco fuerte, y luego llevaremos una bolita, ¿eh? una bolita de esas con clic para engancharlo aquí o en algún lado, por si acaso de emergencia, por si hay que reparar, pues con la bolita te la colocas y estás reparando y no tienes que quitar el foco grande, ni nada, digamos, foco grande solo para ver eh, carretera, eh, camino y, y el otro para la bolita para reparar, por ejemplo, reparar o yo que sé, cualquier cosa que tengas que hacer. Luego de bidones, vamos a llevar dos bidones que la organización pide un, un litro y medio, si no me equivoco, hay que, eso hay que repasarlo en el último momento, un litro y medio. Entonces, como va a llevar 650-650, a pues ya llevamos uno 300 y luego voy a llevar un soft flash que va a ir aquí, un soft flash plegado, ¿vale? para si realmente hiciera caso pero es que no va a hacer falta no va a hacer falta si yo ahora estoy gastando y me he traído 500 para 50 o 60 kilómetros y me llevo 500 o sea, solo gasto eh, 100 ml o sea, yo gasto una rayita cada 10 kilómetros para que os hagáis una idea cada 10 kilómetros que hago gasto una rayita de estas veis, llevo una, dos una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete siete rayitas o son de 50, dos, 50 Ah, no, son de 50 cada rayita. decía ¿eh? o sea, yo, digo, yo lo veo mucho. Cada rayita es eso. Hoy llevamos, mira, no llega a 400. No llega a 400 ml. Sí lo he pesado. He pesado 533 gramos todo el agua, junto con la botella y todo. O sea, 533 gramos ya lo he pesado para, para mirarlo. Y ah, bueno, porque he bebido. Hola. Porque, porque he bebido un poco ahora antes. Por eso digo, lleva un poquito más la raya más arriba. Vámonos. 450 salió por unos 50-60 kilómetros. Entonces, bueno, pues hay que decir que si los habitamientos allí están cada no sé 30-40 kilómetros, eh, pues de sobra, o sea, con dos botellas, madre mía, da de sobra. Pero bueno, para cumplir con la normativa, llevaremos un soft flash aquí plegado, un Salomon de 500, aquí lo llevaremos plegado, ¿vale? Luego, lo que es el móvil para el tema eh, de llevar el móvil, pues lo vamos a llevar aquí. ¿Ves? Aquí tenemos todo, tenemos nuestro WhatsApp. Eh, tenemos todo, esto va súper bien porque es táctil y puedes eh, tocar lo que te dé la gana sabes, o se te puede meter, no me voy a meter en ninguna cosa pero por ejemplo yo que se puede meterte en Strava ¿ves? o sea, puedes hacer todo lo que te dé la gana y en un momento controlar todo es fantástico el, el, el cacharro este y bueno eh, podríamos no llevar esto, sí, podríamos no llevar esto nos ponemos la mochila y no llevamos esto entonces llevamos eh, lo que es buff vale, todo el tema buff, eh, chaqueta de membrana lo llevaríamos detrás de la mochila, pero creo que vale la pena llevarlo aquí y no llevar la mochila, nos va a quitar estorbos, luego el, todo el tema de isotónica va a ir hecha, llevaremos isotónica hechos uno eh, voy a salir solo con uno, no voy a salir con dos, porque llevar un peso extra que es una tontería el otro lo voy a llevar vacío, igual que el software y vamos a salir con, con 600 o con 500 y con eso tenemos para hacer 60, 60 kilómetros de sobra para llegar al primer hábito de viento Llevaremos luego botecitos de polvo isotónica Que en principio van a ir aquí guardados O aquí, no lo sé, si lo llevaré en la parte de la comida O aquí guardados, ya lo veremos Posiblemente vayan aquí guardados porque eso se monta cada Pero bueno, para hay practicidad que aquí no haya que abrirlo para nada quizás me vaya mejor llevarlo aquí Esto es súper grande Esto es súper grande, ve si esto lo puedes cerrar esto, Tú lo cierras Ahora solo tengo una mano Pero si tú por ejemplo quieres máxima seguridad en una bajada ¿Ves? Lo cierras, ¿ves? Y aquí no se te cae absolutamente nada, ¿lo ves? Absolutamente. Tú puedes... Luego lo bueno que tienes es que te lo puedes colocar a donde tú quieres. Puedes colocártelo a la izquierda, te lo puedes colocar detrás. ¿eh? Le puedes dar la vuelta, la puedes colocar a la derecha. A la mano que más te interese, te lo puedes llevar. Es fantástico esto. El mejor invento que hay, ¿vale? Y ya está. Entonces aquí llevas toda la comida, ¿ves? ¿eh? Por ejemplo, pues llevo cápsula de cafeína. ¿Ves una roja ahí? y luego por ejemplo llevo el sándwich pues ves sándwich no lo voy a necesitar en realidad pero yo lo llevo ya un poco ya probando sándwich a trocitos entonces tú aquí te pones todo lo que quieras y tú metes mano plas y coges lo que quieres orejón sándwich que quiero pum y lo puedes coger yo digo que te va mejor a la mano a la mano izquierda lo pones a la mano izquierda que te va mejor a la mano derecha pues lo pones a la mano derecha ¿eh? y coges a la mano derecha como te interese luego lo bueno que tiene el método este es que tú cuando vas al habituamiento, esto se puede llevar, también te lo podríamos llevar, estas cosas enganchadas aquí de alguna manera, ¿no? El problema que hay, como por ejemplo los que llevan esta, esta bolsa, los que llevan los que hacen triatlón, llevan una especie de bolsa así un poco aerodinámica, y lo llevan. Hola, lo, lo bueno del, del método este es que tú, por ejemplo, dejas la bici, te vas al que lo tienes aquí, coges el habituamiento, bebes, tal, tal, tal, ta, eh, tendrías que traerte la botella, ¿no?, De, para cargar el agua y coges lo que quieras del viento. coges, venga, sándwich, pum, lo otro, tal lo metes todo para adentro y venga, y ya te vas a la bici porque no va a haber sitio para aparcar la bici justo pegado al lado del hábito avituamiento, ¿me entiendes?, la tienes que dejar tirado a algún lado te vas al habituamiento y digo, coges todo lo que quieres, pum, y ya lo llevas aquí ¿me entendéis? o sea, iríamos al avituamiento así miramos al avituamiento así, la botella vacía abres, ta, ta, ta, ta, tal, tal, tal Luego hay que ver si llevas, por ejemplo, el polo de isotónica aquí, pues aquí mismo ya lo montas, la vuelves a cerrar y ya está, ¿no? El botecito de la isotónica y, y ya está, así que vamos ahí bastante, bastante rápidos, de, de lo que es de material bastante organizados. Y ya está, eh, no sé si voy a llevar, no creo, lo que haré es que antes de salir, dos días o tres días antes de salir, revisaré bien todo lo que es pastillas estas están cambiadas hace unos cuantos días estas están muy bien de tacto pero las de delante pero ya las cambiaré pues queda un mes, o sea, mientras esto aguante van perfectas pero que ya se ven finitas ¿eh? pero van perfectas, todavía les queda así que la de delante que se gasta menos la dejaremos apurar un poco más entonces iremos con pastilla nueva todo nuevo, por ejemplo le cambié ayer le cambié lo que es el núcleo le cambié el rodamiento, ya lo enseñaré en algún directo, le cambié los rodamientos del núcleo, no se ve porque está debajo del casete, pero le cambié los rodamientos del núcleo, hace poco relativamente le cambié rodamientos cerámicos en, en lo que es el eje pedalier, cerámicos que, que esos van super finos, pero cerámicos eh, híbridos, que es bola cerámica eh, carcasa metálica vale, de acero. Para que sea un, una mezcla buena, que no se te vaya a romper por un impacto o algo. Porque no me fío de los cerámicos, 100% cerámicos, que la, la rueda, ¿entendéis? El aro que contiene todas las bolas sea cerámico, eso ya me da más miedo, lo que es para meterle caña. Entonces vamos así, vamos con híbridos. Entonces aquí delante llevamos híbridos y, y detrás me parece que son normales. Aquí son híbridos y en la parte de detrás aquí llevamos un, un rodamiento que ya es diferente este lo cambié hace una semana hace una semanita cambié el rodamiento de aquí y el de aquí, no me acuerdo si lo llegué a cambiar o no lo cambié no, pero también lo cambié, el de, de la, delante pero ese ya hace no sé, seis meses o algo así, ¿vale? no sé qué nada, hola, ¿qué tal? va bien protegido, ¿eh? no, no grabo, grabo para este lado para que no salga, pero va bien, va bien venga bueno, pues eh... Pues ya está, en principio no... Eso, hay que acordarse de llevar el banco de carga aquí, que saldrá por un cablecito que eh, lo tenemos... Estaba aquí. Aquí una salida, aquí ves, aquí tenemos una salida de cable, y aquí podemos sacar un cable de carga para estar cargando, mientras conducimos, estar cargando aquí el GPS. ¿Vale? Para que nos aguante todo lo que haga falta. Y ya está. Llevo además la potencia súper bien regulada, que esto es un detalle que la gente tendría que aprender, que es que cuando tú giras todo... Este manillar nunca toca con el carbono, ¿me entendés? O sea, cuando tú te pegas una hostia, lo primero que hace el manillar es hacer así, ¡kla! Y girarse. Ya sé que hay bicis ahora que llevan un bloqueo, que llevan un bloqueo aquí, ¿vale? Pero la mayoría de las bicis no llevan ese bloqueo. Pues lo primero que hace el manillar es girarse y darte una hostia contra el carbono, ¿vale? Con lo que es con la maneta, ¿vale? Entonces lo importante es que tú lleves la altura esta perfecta, ¿vale? Hola. Para que lleves la altura perfecta aquí en, el, en la potencia, para que cuando tú esto lo gires a tope, pase de largo, pasa de largo el manillar y no toca el carbón y no te, lo, no te lo raya, ¿vale? No lo va a romper, pero no te lo raya, ¿vale? Ya, estaba todo fetén. Los, el ángulo de, de sillín está calculado en milímetro, se hace con una barra, ah no lo vais a apreciar, pero esto se hace con una barra una barra de madera, la pones aquí perfecta, la alineas aquí con esto, le sacas la pendiente y tiene que ir a morir justo aquí. Esto es como me va a mí bien, ¿eh? Cada uno que use su método, como me va a mí bien, entonces te queda unos grados perfectos, la inclinación del siguiente que unos grados perfectos. ¿Por qué? Porque va a depender de si tú llevas el manillar más alto, lógicamente el siguiente tiene que ir con el grado un pelín menos, ¿vale? Pero eso depende de ¿eh? opinión. Pero bueno, tendría que ir un pelín menos. Y si llevas el manual más bajo, pues tienes que llevar un poco más de grado de sillín. ¿vale? Al final es la línea es esta. Línea perfecta, inclinada, perfecta, que vaya a morir aquí. La, la barra que tú le pongas de regulación. vale. Entonces te lleva aquí perfecto. Es como yo lo uso. Yo uso ese método y me va bien. Y ya está. No hay mucho más. Llevamos tijera telescópica, ¿eh? que ya lo enseñé el otro día. Acordaros. ¿eh? Que esto lo que hace es, ¿ves? Que tú le metes y baja. ¿Eh? se aprecia, ¿Eh? Baja pero muy poco recorrido, esto no llega ni a tocarlo, se queda por aquí, cuando metes máximo impacto se queda por aquí, o sea que realmente va, va de sobra, ¿vale? Y hasta lo bueno que es de la tija telescópica no contamina absolutamente nada, absolutamente nada contamina la pedalada, va perfecto, y ya está, no hay mucho más que decir los pedales están currados, pero son pedales de 200 euros, entonces lo, las, los automáticos. Y vale la pena aprovecharlo, son de casquillo Y los voy engrasando cada 3 o 4 días Le meto grasa aquí Grasa de porcelánica esta De porcelana o como se llame El, el aceite así un poco especial Y, y lo que mantiene es una bueno queda muy suave y no haya problema ¿no? Y aguanten Y ya está, de momento es lo que tenemos Es lo que tenemos La, la suspensión va súper perfecta No hay que meterle aire nunca Llevo aire doble, está muy bien regulado aire por aquí abajo, aire por aquí arriba y va muy bien, tiene un juego bueno mirad dónde trabaja, ¿veis? trabaja en este recorrido en lo que yo uso siempre trabaja y esta señal que le veis es porque yo le pongo una gota de aceite de ese porcelánico le pongo antes de salir, si la salida es un poco más larga, le pongo una gota de porcelánico aquí para que suavice todo el movimiento y no vaya reseca ¿vale? eso no es que pierda eso es que está perfecta eso es que está súper bien eh, pulida, suave, para que no se no se raye, ¿vale? No se raye del polvo, pues nada. pones una gotita de, de aceite. Entonces cuando todos los, eh, cuando las esponjitas es de dentro y tal, si le entra un poquito de aceite, pues no se mantienen, no se van secando con el tiempo. Aunque yo la voy desmontando y la hago yo el mantenimiento, le pongo eh, aceite de este a las esponjitas, ¿vale? Esas son las esponjitas que están debajo del retén aquí, ¿vale? Para que no sepa hay una esponjita bajo el retén. Y lo que hace es engrasar el movimiento para que no trabaje seco. Si no trabaja ya seco el el, el bombo este, ¿vale? Eh, la botella y estaría, se estaría, digamos, como un poco rayando del polvo. Entonces, si y esto lleva unas esponjitas, la amortiguación de una esponjita aquí abajo, ya digo, eh, llena de aceite, humedecida. Aquí hay aire, no hay aceite, aquí lo que hay es aire, ¿vale? No, no hay aceite dentro de lo que es el bombo normal. Entonces, claro, eh, no estás con aceite, estás con aire, entonces estaría seca. Y ya está, no le damos vuelta más. Va perfecta la bici, va que flipas Increíble, estoy muy contento Todo XT Todo XT y el, y el cambio SRAM X0 que es superior al XT serran X0 que es como Un XX1 más o menos De hace unos años Increíble, manetas que no pesan Nada, maneta del, del Cambio trasero de 9 Pero es que no pesa absolutamente nada El caseta estoy súper contento es un 46 con, con la araña de aluminio. No sé si se ve que esta roja se ha, se ha manchado ya del polvo, pero por al final, si te metes por todos los caminos, pues se pone, ya ves. Pero muy contento con el cassette. Este cambia muy rápido, porque al ser 9, tú cambias la velocidad muy rápido. Si tú, por ejemplo, tienes un 12, tú cuando quieres subir o bajar marcha, tú tienes que pasar por 12. Cambio es como un coche. Imagínate que tienes que pasar de la primera a la sexta, pero en vez de primera a la sexta, pasas primera a 12 porque tienes que hacer primera, primera y media segunda, segunda y media, tercera, tercera y media cuarta, en cambio si tú tienes nueve haces una, una y tres cuartos ¿eh? ¿me entiendes? dos y casi tres tres y tres cuartos pasa más rápido, ¿vale? entonces pierdes menos tiempo en los cambios, cuanto menos piñones detrás tienes más rápido pasas en los cambios y menos pesa, cuando tú coges un casete y le metes doce por ejemplo que es la moda ahora, eh, lo único que hace es subirle peso a la bici, sí, claro le subes peso porque tiene más coronas, son unos 100 gramos o sea, vosotros contar que un un casete de 11 y un casete de 12 se te pueden ir 80 a 100 gramos más de solo de pasar del 11 al 12 al final para tener un 50 de recorrido de, de tamaño grande son 100 gramos que le metes de, de broma a la bici para nada, porque realmente tú con un 11 vas exactamente igual que con un 12 pero es lo que hay en marketing y algún día nos sacarán el 13 y pesará 100 gramos más es lo que hay bueno, pues venga, aquí lo dejamos vamos a, a ver cómo se nota el día que ya se me está haciendo un poco tarde hasta luego